Eh, soy umbra Colombo, la condesa en el Gran Will. Ah, de la obra me atrajeron muchas cosas. Une muchos relatos, pero principalmente dos. La tempestad de William Shakespeare y e Inglaterra, una fábula de Le Leopoldo Brizuela. Bueno, la obra habla de varios temas. Habla del sexo, de la elección de, del sexo y la elección como, como individuo. Eh, habla habla de la vida, habla de la muerte en todos los personajes tienen el Yin y el Yang no hay un personaje bueno y un personaje malo no. y eso nos hace, por eso es muy humana porque a la vez que es una locura y es una, es una visión muy fantástica como es La Tempestad, que es casi un cuento infantil y fantástico todos estos personajes tienen adentro la humanidad, todo lo que somos nosotros con nuestras cosas lindas y nuestras cosas horribles también Bueno, tienen que venir a Belgran Will. Eh, es una locura hermosa, eh, es divertida, es intensa, es apasionada. Eh, a nosotros arriba el escenario nos pasa de todo, de la vida a la muerte. Y todas las sensaciones y todas las pasiones que podemos vivir y sentimos que el público también. Y es muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy humana. Es una obra a la vez muy humana.